Las autoridades policiales detuvieron a Saúl David Payano tras ser detenido conduciendo un automóvil robado mientras era conducido al comando noreste de la Policía Nacional. Alegó ser inocente. No, yo no he robado ningún vehículo. A mí me llevo 1.500 pesos para llevarlo los Haya y vehículos. Y... ¿Quién te, te lo llevo? 1.500 pesos. Manuel. ¿Y dónde se lo roban ese vehículo? No sé. Yo no sabía que era robado. Por eso, por eso me parece un problema. ¿Cuándo te lo dio él? O mi o, ahorita mismo, hace como media hora. Me cómo es el nombre tuyo? Saúl David Pallado. ¿Y dónde tú vives, Saúl? La Valle. Según el informe, el detenido se le ocupó el carro marca Hyundai modelo Sonata de color gris en el momento en que transitaba por la calle principal del sector San Vicente de Paúl. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.